Cuando cambiamos del modo de edición al modo de sugerencias, estamos utilizando una forma de edición colaborativa mucho más respetuosa, puesto que sometemos a la opinión de los colaboradores nuestras sugerencias. Imaginemos que queremos modificar esta frase, sustituyéndola por esta otra que yo tenía escrita ya previamente. Vemos que ha aparecido una sugerencia de reemplazar el texto anterior con el texto nuevo y por aquí adelante vamos a suponer que queremos añadir vemos que ahora la sugerencia es de añadir ¿Cómo ven esto el resto de los usuarios sencillamente le sale en su documento una sugerencia, por ejemplo, supongamos que esta la queremos aceptar y esta la queremos rechazar, pero antes de aceptar o rechazarla veamos una cuestión. Como todavía son solamente sugerencias, si yo fuera al modo de visualización, lo que vería sería el documento tal como está, sin las sugerencias, puesto que todavía no están aprobadas. Volvamos al modo de sugerencias, vamos a aprobar esta, automáticamente ha cambiado el texto. Y a rechazar esta otra de las aves. Se miraron sorprendidas y lo rechazamos y vemos que desapareció esa sugerencia.